Buenas a todos. Estamos en una época donde los ojos que miran son, son ojos que juzgan. Más aún eh, ahora que está el tema de las redes sociales, donde los contenidos que se cuelgan son perfección, son ilusiones, que realmente intentan mostrar algo que no es la realidad. Y donde por otra parte hay mucha gente que intenta desmontar eso. Eh, intenta juzgar, intenta, intenta atacar a esa, esa perfección, esa ilusión. Las apariencias, a, a mi parecer, eh, son la gasolina de, de las redes sociales, del internet de hoy en día. En ocasiones, y en mi opinión, siempre en mi opinión, el que juzga sin criterio es porque se siente a gusto en su burbuja, ya sea. Eh, porque pertenece a un grupo con sus mismas ideologías. Esos pensamientos que tiene no se los plantea eh, si están bien o si están mal, ya que muchos individuos tienen el mismo pensamiento o simplemente no piensa en las consecuencias porque tiene un anonimato, como es en Internet. Esa seguridad que te da pertenecer a, a un grupo o el anonimato hace que muchas veces tus opiniones estén condicionadas o no sean totalmente honestas, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, Internet es una herramienta que nos permite llegar a muchas personas y en cuestión de segundos poder ofrecer nuestra opinión al, al resto del planeta, pero por otro lado puede que también sea una herramienta que pueda causar bastante dolor, bastante opresión y también puede causar en muchas ocasiones eh, la depresión por, por mucha gente que es juzgada o por el tema del bullying. ¿Realmente está bien eh, que haya tanta libertad de expresión en Internet o tiene que haber límites? Volviendo al tema de las miradas, eh, cuando tú vas por un parque o cuando tú vas por la calle, eh, lo que ves es que la mirada más sincera, la mirada más honesta es la de, la de los niños, la que están siempre observando todo, no le da miedo a cruzar las miradas ni tampoco le dan miedo a preguntar cualquier cosa porque no tienen prejuicios, no, todavía no han aprendido a tener, a tener prejuicios y lo que hacen es absorber y absorber sin ningún tipo de filtro, eh, lo cual pues eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Ojalá todas las personas eh, pudiéramos mirar sin ninguna discriminación, sin ningún prejuicio, pero a la vez tuviéramos un criterio para elegir qué es lo que nos puede venir bien, que muchas veces es lo que nos falta, que elegimos cosas que nos pueden hacer daño. No sé si esto es cierto, ¿no? pero yo pienso que somos el único animal que, que puede comunicarse de una manera verbal y de muchas otras maneras, ya sea corporal o con el arte, que esto, otros animales pues, no tienen esta capacidad, pero aún así eh, cuando tú andas por la calle ves a mucha gente que es inexpresiva, que ves que no tienen ganas de comunicarse, que lo que quieren simplemente es pasar desapercibidos y, y ya está. A ver, esto no es malo del todo, pero al fin y al cabo vivimos en una sociedad y lo que realmente necesitamos es aprender unos de otros para poder seguir avanzando. Y la única manera ahora mismo de comunicarse realmente es a través de una red social, de algo muy sintético. Se está perdiendo un poco lo que es la humanidad. Aunque también es cierto que generalizar es una forma de prejuicio y la descripción que estoy dando de las personas eh, es una descripción que me encaja con la narrativa que, que estoy dando. Por, por tanto, puedo estar totalmente equivocado. Tal vez sea totalmente al contrario y que realmente las personas estén abiertas al, al diálogo, pero sea yo el que no está abierto al diálogo o al que le da miedo abrir uno. Eh, cogería la excusa de el resto de personas no están abiertas a, a conversar cuando realmente yo tengo miedo a conversar. Pondría la excusa de que el problema lo tiene el resto en vez de yo. Y eso es algo que debemos evitar, porque muchas veces las etiquetas, los prejuicios, nuestros propios pensamientos, pensamientos negativos, hacen que, que no te abras a nuevos horizontes o nuevas experiencias o que te cierres a, a descubrir personas que a lo mejor puedes conectar con ellas o puedes, eh, pueden influirte de una manera bastante positiva. Lo que me hace preguntarme si realmente no seríamos más felices si pudiéramos expresar nuestras emociones abiertamente, lo cual si no tienes una relación bastante estrecha es bastante complicado. Y claro, tener ahora una relación estrecha, abierta, en la que puedas mostrar tus sentimientos es algo bastante complicado. Por otro lado, me planteo si realmente es posible abrir un debate o una discusión, estando totalmente abierto y totalmente dispuesto a escuchar a tu oponente o con quien estés hablando, si ese discurso no encaja con el tuyo. Muchas veces eh, tendemos... A negativizar la opinión del otro si, si no está a favor nuestro o si no encaja con lo que nosotros decimos en vez de abrir un debate y moldear esa opinión o contrastar los argumentos que existen en ese debate. También pienso que tenemos demasiadas herramientas para evitar contacto visual, alguien que va mirando el móvil, lleva auriculares, lleva unas gafas, lleva la capucha puesta, ya está completamente hermético contra la sociedad. Eso significa que no está abierto a ningún tipo de, de diálogo. No sé si realmente sería mejor si la gente no llevara móviles, ni auriculares, ni gafas de sol. Pero, claro, eh, decirle a las personas que no lleven auriculares, no lleven gafas, porque entonces no se relacionan, eh, sería antinatural y sería contra la, la libertad. Y bueno, realmente todo lo que he dicho aquí en este vídeo no es para sacar ninguna conclusión en concreto, simplemente para que pienses en lo que he dicho y que te saques tus propias ideas, intentes abrirte a lo que es el mundo y, si puede ser, pues que dejes el móvil un poco a, a un lado e intentes hablar con los que te rodean, ya sean familiares, amigos o incluso desconocidos de vez en cuando, porque lo que he podido yo ver es que saliendo de tu círculo de amigos hay otras personas a las que realmente cuesta más conocer, pero que también merece la pena conocer y eso también te enriquece como persona. Y bueno, esto ha sido todo, simplemente ha sido una bueno, un breve diálogo con vosotros y espero que os sirva de algo esta reflexión. Venga, un saludo.